En estos últimos tiempos, en los que no es posible acudir a la comunión sacramental, acudamos a la comunión espiritual tan practicada entre los santos, utilizando para ello la oración sugerida por el Padre Lorenzo Scupoli, en su obra El combate espiritual. Con el deseo ardiente de recibir a nuestro Señor Jesucristo, oremos así. Señor, ya que no me es permitido recibiros hoy sacramentalmente, haced a lo menos por vuestra infinita bondad que purificada de todas mis imperfecciones, y curada de todas mis dolencias y enfermedades, yo merezca recibiros espiritualmente cada día y cada hora del día, a fin de que hallándome fortificada con nueva gracia, resista animosamente a mis enemigos, y principalmente al que ahora por agradaros y contentaros hago particularmente la guerra.